Primero que nada, conversamos con el equipo japonés para llegar a un acuerdo y ver una lluvia de ideas de todos los problemas que vemos en, en nuestros colegios respectivamente. Entre todos esos, llegamos a un acuerdo en que los alumnos de primaria eh, se desconcentran o sienten cierto desinterés en estudiar, o más específico en las zonas matemáticas. Entonces, nosotros le dijimos a Pepper, bueno, creamos una aplicación para Pepper, el cual consiste en hacer una serie de preguntas como un juego didáctico con las cuales los, los chicos de primaria tendrán que moverse por ejemplo, si yo le doy una una resta por ejemplo 3 menos 1 el chico tiene que responder 2 pero moviendo alguna extremidad por ejemplo, podemos hacer que haga una pose de T o levantar los brazos respondiendo por ejemplo, levantar los brazos es 2 poner los brazos en T es 1 y así eh, así lo, los chicos se ejercitan y a la vez refuerzan el contenido visto en clases. Bueno, el principal problema que nosotros tuvimos fue que la persona que interactuaba con Pepper, Pepper no la detectaba, ya que la persona se encontraba a otro distanciamiento, a otro, en otra distancia, y que Pepper no la veía. Por ende, nosotros le teníamos que indicar a la persona que por favor se acercara. Luego de, de probar esto, eh, interactuamos con el otro equipo y buscamos la solución en la forma de que Pepper eh, abarcara un rango más amplio y en el cual pudimos solucionarlo. Otro de los problemas era que la, la luz en eh, la cara reflejaba como algunos colores pálidos, muy blancos, por ende Pepper no lo reconocía muy bien y hacía provocar algunos vallas o ese tipo de cosas, que provocaba que la programación no resultara muy bien. Luego de terminar la reunión oficial, nosotros nos reunimos como lo hacemos diariamente con ellos y buscamos diferentes soluciones. Lamentablemente nosotros no poseemos un paper, por ende ellos eh, lo hicieron con él. Entonces nosotros decíamos, mmm, a lo mejor podríamos cambiar esta parte o cambiar esto a otra. Entonces lo íbamos replicando en el robot de ellos. En y así hasta que logramos hacer lo que funcione y que salga bien la programación final. Los principales obstáculos que tuvimos al primer momento de empezar a realizar la comunicación con ellos fue eh, el idioma, porque una diferencia enorme entre el español y el japonés eh, no es. es increíblemente diferente nuestro idioma, por lo que tuvimos que compartir. Eh, tuvimos que hablar, comunicarnos con el inglés para poder establecer mejor la comunicación. Y. Después de eso, a veces nosotros, al tener no un idioma en común, como el inglés, habían ciertos significados o palabras que para nosotros no, no tienen el mismo significado para ellos como para nosotros. Por ejemplo, cuando mencionamos que los jóvenes, los niños estudiantes de primaria, estaban aburridos, nosotros queríamos además mencionar que se estresaban con tanta cantidad de clases, con tantas tareas, pero para ellos la palabra estrés fue algo así como, no, un problema que no se puede mencionar, eh, ya sea por su cultura, por un tema tabú que hay en su país, entonces ese fue uno de los obstáculos, que teníamos ciertas diferencias culturales, y lo otro también fue que nuestras ideas, también el tema de cultura, nosotros somos más alocados, en cambio ellos son más serios, quieren seguir como... Eh, una forma de trabajo y nosotros queremos como ser más dinámicos y esos fueron algunos de los obstáculos otra cosa fue que eh, al no tener nosotros a Pepper ellos, eh, nosotros no podíamos colaborar tanto con las partes más avanzadas del programa como quisiéramos pero eso ya en un futuro ojalá pudiéramos lograr nosotros hacíamos reuniones de Zoom bastante seguido y en estas reuniones llegamos a, a un acuerdo que fue tener una carpeta compartida en Google Drive para ir subiendo documentos y e incluso la programación, ya que nosotros eh, quisimos hacer la programación base, ya que teníamos el limitante de no tener a Pepper y el simulador que existe para programar no es tan completo como para hacer una programación entera. Así que nosotros, ¿no? Por así decirlo, nosotros hicimos el esqueleto de la programación para que ellos después se fuesen guiando y nos pudieran hacer preguntas. Así que también eh, descargamos LINE, que es como un WhatsApp, por así decirlo, que ellos usan y también creamos un grupo para poder comunicarnos más rápido y tener como eh, una pregunta-respuesta mucho más rápida que si lo hubiéramos hecho en las reuniones, ya que teníamos que esperar bastante tiempo por la diferencia de horario y también, o hacerles los mismos documentos, ya que no podíamos estar todo el día revisándolos porque teníamos clases. El problema base de la competencia era resolver el eh, tema como de la felicidad de los niños en las aulas. Entonces, como que todos teníamos eh, el tema como, un, un, como algo en común. Entonces, obviamente, ya cada uno cada equipo tuvo una forma de cómo resolverlo. En el caso, por ejemplo, del equipo ganador, eh, ellos tuvieron la idea de hacer un compañero que interactuara con ellos durante las clases. Eh, y el equipo que quedó en segundo lugar eh, hizo como un ayudante de recepcionista para los colegios, donde indicaba los lugares, no sé dónde está el baño, ella te ayudaba. Entonces, esos fueron los dos otros proyectos que ayudaron obviamente eh, que, que con, con, concursaron, que estuvieron en el torneo fueron como que los que nos ganaron en realidad